Estamos trabajando en un proyecto que participa en tres cátedras de la facultad, Climatología Agrícola, Bovinos de Leche y Nutrición Animal. Principalmente lo que tratamos es de, de, de valorar la, la interacción entre, entre estudiantes de escuelas agrotécnicas que puedan interaccionar y hacer una actividad a campo, un día, un día de campo en uno de los tambos representativos que están incorporados en el proyecto. Tiene un, un carácter de investigación, docencia y extensión, donde se, realiza, se están realizando actividades en eh, conjunto con productores y con escuelas agrotécnicas. Dirijo el proyecto MOTI 1 que busca brindar una herramienta de trabajo para un centro de rehabilitación temprana eh, para poder estimular de manera temprana justamente a niños con patologías eh, neuromotrices. En este momento el MOTI está en etapa de pruebas. Por ahora está teniendo buenos resultados, así que esperamos que seguir de esa misma manera. Participo actualmente en un proyecto de extensión que, es, que se denomina eh, Estrategias de Prevención de Adicciones en la Zona Oeste de la Ciudad de Paraná. Este proyecto está apuntado a trabajar con escuelas e instituciones de una amplia zona de la ciudad y eh, surge de una necesidad planteada por, el, por los mismos eh, integrantes de la comunidad de esa zona, apuntando siempre a crear eh, preventores, que le llamamos, que, son, que es como dejar el, el conocimiento de los chicos del barrio para que ellos mismos sean eh, los que hagan el trabajo de prevención en sus lugares.